Sombra. Cuando supe que existía usted, señora, que en mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi su aroma Era el Cuando supe toda la verdad Señora Y era tarde para echar atrás Señora Yo era parte de su vida Y él Mi sombra Cuando supe Que existía usted Señora Y a mi mundo era solo él Señora Ya llevaba dentro de mi ser él me dijo que era libre, como el mismo aire era libre, como las palomas era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señor. Ahora es tarde, señor.